Amigos de YouTube, estamos aquí en un video, un poco ansiado por, por mí porque quiero hacerles otro video, porque estoy viendo que están respondiendo ciertas personas a mis a sus comentarios, entonces pues eso me motiva mucho. Entonces, si no has dejado tu comentario en alguno de mis videos, te invito a dejarme un comentario, una sugerencia, algo así. Tomaré en cuenta, obviamente intento contestar todos, al menos si es que tienen algún sentido de contestar, porque hay otros que me ponen solo una palabra y no sé cómo contestar a eso, así que les dejo mi like, pero pues no sé cómo contestarlo, ¿verdad? Ansía va a traerles más material mexicano aquí al canal y pues qué mejor que unos tenis así de hermosos, no me vayan a decir que no, si vieron ya la intro, es que son unos tenis que. Yo desearía poder usarlos. lástima, son talla 23 y medio. Son de, de mi mamá, mi mamá calza de este número, yo soy de 27, obviamente tenía golpes mientras esté ahí. Pero para todas las mujeres, este color, no sé, a mí me encantó la verdad. Este, este color, este diseño era como que ya les había traído el modelo Apolo, he podido confirmarlo en página de internet y preguntando en tiendas. Es un modelo hermoso de corte alto y con unas agujetas muy peculiares las cuales en combinación con estos colores como rojo vino linda moradito uva no sé cómo nombrarlo bien este, decíamos en morado plata en el signo en el logo de firma y negro en las agujetas así como en la suela Creo que es una combinación espectacularmente hermosa. Este, ¿Qué más decirles del diseño que me encanta y creo que a la mayoría de gente de aquí de México también les ha gustado este diseño? Porque he visto ya varias personas usándolo. En mi otro video de los, de los míos, los negros, también me contestaron, me contestó un, una persona, perdón que no tenga tu nombre aquí. Pero este, me contestó que él tiene los rojos y están geniales, yo concuerdo con él. Este, lástima que en estos colores, porque también hay un morado más morado que, que rojo. Este, hermoso también con blanco. Lástima que estos colores de mujer pues nada lleguen a la talla 26, creo. Y este, quien tenga pie pequeño hombre y si los quiera usar, pues yo creo que sí le queda. Uno que, bueno, las personas que calzan el 26 y medio, 27 para arriba, pues lástima no podemos usar estos. Pero están hermosas para sus amigas, este, sus tías, mamás, eh, hijas. Este zapato de verdad que en persona se ve hermoso, en video también lo que he visto se ven muy bien y la verdad los recomiendo bastante, son demasiado ligeros, muy cómodos para correr. La diferencia que tengo entre este modelo y los míos, si podrán ver, es esta parte de atrás del salón donde amortigua. Aquí tiene como un patrón en rayas y es diferente a, al mío que a los negros que está liso y tiene otro corte más, más hacia adentro que hacia afuera pero este no creo que cambie mucho funcionalmente son unos tenis que amortiguan bien este flexionan muy bien y duran bastante a pesar de que le des uso de rudo firma creo que tiene muy buena calidad de duración le puedes dar uso rudísimo como yo les he dado a los míos He echado reta, he hecho de todo, he corrido por todos lados con esos tenis Les he dado unos lleguesitos y pues lo máximo que se me ha hecho es desgastarse desde aquí de aquí la puntera Pero no se preocupen porque justamente a eso voy Aquí justamente en esta parte de la puntera tienen un pequeño refuerzo interno Y en la talonera también tienen un refuerzo interno lo cual... Te va a dar soporte, te va a dar durabilidad y lo más importante, te va a dar comodidad. Así que, este es el modelo Floating Run Apolo de mujer. En la, en la suela dice Living Free, no se les puedo enseñar porque creo que este sí viene pegado. En los Apolo negros no venía pegada, pero creo que en esta sí viene pegada la, la plantilla. Este, la suela tiene... Su, su leyenda dice firma Living Free, su logo firma. Este, que más hablarles de estos tenis son ultra ligeros, ya les mencioné, son ultra cómodos, ya les mencioné. Tienen un, un diseño increíble, a mí me encanta este diseño alto, como que es mi debilidad la verdad. Combinación de colores, excelente. No sé qué decirle a los diseñadores de firma, la verdad, muy, muy buen trabajo. Y pues qué más que decir que yo le pongo unas 5 estrellas a este zapato Y no es porque alguien ah, confirma Porque mucha gente dice en los videos de reseñas Es que cómo vamos a saber si es verdad Porque si tú presentas una marca Les estás dando este patrocinio Y qué tal que te están pagando para que digas esto eh, Cosas claras uh, Yo hago esto por, por gusto Porque quiero que las marcas mexicanas destaquen en, en internet no me está pagando firma, yo tuve que comprar estos, bueno, mi mamá tuvo que comprar estos tenis, están en unos 536 pesos por ahí. este Todos los pagué, los pagué yo, hasta ahorita ninguna marca mexicana me patrocina, ninguna. Eh, y no están pagando porque diga cosas buenas de sus, de sus productos, sino que es porque así son. O sea, son unos tenis muy buenos. Este, muy bonitos a, a la vista de enamoran, A mí me enamoraron. Los negros, estos también. Los rojos, que son para, para hombre también. Morados, negros de mujer. Todos están muy bonitos. Y pues, honestamente, la calidad es muy buena para el precio que te dan. Así que espero que les gusten estos tenis. Que se den una vuelta por las tenis por las tiendas firma y los vean para que vean que si sí son hermosos o sean personas, son muy bonitos y si no que decir, creo que esto sería todo por el video de hoy espero que les guste, un saludo a todos, todos los que ven este video no importa si están suscritos o no este, si no, obviamente les recomiendo que se suscri suscriban porque viene mucho contenido al canal mucho entre comillas, porque digamos que no tengo tanta economía para tantos productos pero bueno, viene contenido importante al canal. este Por ahí unos tenis de fútbol que también me habían pedido en el otro video. Pero tengo la fe en que estas marcas, este contenido y las ganas de hacer los videos. Este, harán que crezcamos como una comunidad muy grande. Así que si no estás suscrito, suscríbete. Si te gustaron estos tenis, deja tu like, tu comentario, qué te parece. Qué color te hubiera gustado, te hubieran usado, no sé, este te gusta este modelo, si lo tienes, tus opiniones también son importantes, tus opiniones, que me digas si a ti tuviste alguna inconveniencia, si tuviste alguna molestia, si te rompías muy fácil, no sé, este, cualquier comentario es, es válido, ustedes déjenlo aquí abajo y yo los voy a ver, entonces, pues un saludo chavos, cuídense y hasta la próxima, adiós.